al lado del río y hace nada más y nada menos que menos 30 grados Como veis se me están congelando un poquito los ojos Ahí tengo un montón de frío Y hoy vamos a hacer un vídeo que mucha gente me ha pedido Y es que vamos a hacer experimentos con esta temperatura Entonces traigo aquí algunos termitos con agua caliente eh, El agua caliente se congela más rápido porque es menos densa Así que vamos allá. Por cierto, mirar qué bonito se ve allí el monte con el sol. Vale, en el primer experimento me he traído agua con jabón, porque vamos a ver si las burbujas se congelan. Este termo, una pajita. Wow, se ha congelado, mirar. <ríe> Madre mía, se ha congelado la burbuja. A ver, de nuevo, vamos a verlo. Esto es muy increíble para mí. <ríe> eh, Esta se ha congelado de una forma más rara. Aquí está Se congeló Wow, pues Esto es muy chulo, eh El siguiente experimento mucha gente lo ha hecho Yo incluido, pero es súper chulo Así que lo vamos a volver a hacer Es con agua hirviendo, lo tiras así Y como que sale un círculo muy guay Así que vamos a hacerlo Bueno, espero no mojarme A ver, primero lo voy a hacer así, eh Mola, eh. Bueno, pues ahora lo vamos a hacer hacia arriba. ¿Se está grabado, espero que sí. Bueno.